Bien, ahora vamos a estudiar el andantino primera parte. Las indicaciones es que se va a tocar en una velocidad de 50 golpes por minuto para comenzar en un tiempo de dos cuartos. Lo importante del andantino al ser una pieza sencilla es que tiene que tocarse de manera precisa y exacta de acuerdo al metrónomo. Es necesario usar respecto a la mano derecha el dedo anular y el dedo pulgar. ¿Para qué? Para que empe empezara a agilizar y a movilizar los de el dedo que es un poquito más débil, que en este caso es el anular, con respecto a la mano derecha. Bien, comenzamos poniendo nuestro metrónomo. Y contamos cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Quitamos. y regresamos al principio a la posición original después quinta y primera primera y cuarta sexta y segunda y finalizamos con do y repetimos Regresamos, quinta y primera, me refiero a las cuerdas, primera y cuarta, sexta y segunda, y finalizamos con arpegión do, bien.